Han pasado dos años y medio, <ríe> casi tres añazos, desde que este chico de aquí me dijo... Pero que te vaya de lo lindo. Hay que poneros un poco en situación. Hay que refrescar un poco la memoria. Yo sé que hay gente que está deseando ver ese vídeo. Yo también. también? <ríe> Porque desde que ese vídeo se subió, ninguno más lo ha... O sea... Lo volvió a ver. Sí. Recuerdo que fue súper duro. Él hizo la miniatura y me dijo... Si ha sido difícil hacer la miniatura, no me imagino editar el vídeo. El vídeo lleva inactivo desde que lo subimos. Es que no sé si lo puse en oculto. En el momento en el que volvimos, pero nadie lo sabía. O en el momento en el que volvimos, lo dijimos y ahí lo corté. De hecho, el vídeo se estaba haciendo viral. Estaba en un momento en el que de tenía pum. O sea, pero un montón de visitas Y lo corté justo cuando estaba con la viralización En plan de, fum, en plan, corto aquí, ¿sabes? De es cual, que no me acuerdo, yo creo que estuvo como una semana Publicado o así Para que os pongáis en situación antes de ver el vídeo Y vernos a nosotros ahí en el vídeo Él me dejó un 7 de septiembre no me llamaba que llegaría El día del cumple de mi hermana El 7 de septiembre, es que no se a olvidar en la vida A ver, yo tampoco lo tenía calculado No, no hombre, sabía ya lo lo ese día. Hay mucha gente que a día de hoy se sigue pensando Que fue una ruptura falsa Para ganar eh, visitas en la canción de Subce Y nada que ver No habríamos bromeado con eso Ni habríamos rascado visitas con algo así Cuando nosotros ahí subíamos visitas por sacarnos un moco literalmente Estábamos en pleno boom Ahí estábamos Ahí hacíamos sí. cualquier gilipollez y teníamos un montón de visitas Fue mucha coincidencia pero porque bueno Ya lo explicamos en el vídeo de reacción del videoclip de Te perdono A mí me había contratado Subce para el primer videoclip Que salí yo sola, no se me vio la cara El segundo fue el de Stop Bullying Que no era nada de amor y yo siempre me había quedado como finitas de hacer un videoclip con él de amor. Nosotros lo dejamos porque estábamos empezando a ser una relación tóxica, ¿vale? Muy Entonces, tóxica. antes de ser una relación tóxica, te nos quedas en ese recuerdo. Porque cuando empiezas una relación tóxica, luego quieres dejarlo y no puedes. Estás muy atado a esa persona. Entonces, lo que hicimos nosotros fue cortar por lo sano. Muchos nos queríamos y tal, pero era un principio de relación tóxica. Y era como: a ver, si seguimos, después de haber luchado mucho por esta relación, vamos a acabar mal porque no vamos a poder tal. Vamos a seguir aguantando, aguantando, aguantando. Y cuando lo dejemos, nos vamos a llevar como el culo y vamos a tener un recuerdo pésimo de la relación tan bonita nada, lo cortamos por lo sano y ya está ¿qué pasa? que al dejarlo luego nos dimos cuenta de los errores que habíamos cometido y yo creo que a día de hoy no hemos vuelto a cometer los ninguno mismos. de los errores por los que lo dejamos ni y uno, ya hace eh, dos años Ninguno. Eh, tóxica porque, bueno, nada, no, en plan, teníamos comportamientos de niños. Celos. Celos. celos de eh, niños. Y que al vivir como separados y todo eso era como que, es que muchos la... malentendidos sí. por WhatsApp. Las redes sociales, como se malinterpreta tanto las cosas, os recomiendo muchísimo que cuando vayáis a hablar de algo importante o de algo que, que sintáis que se puede malinterpretar o, o hasta la mínima tontería que tengáis que hablar que sea seria, se o llamáis, o videollamada o, o quedáis. quedáis, pero nunca por whatsapp escrito, ni se mensaje me de voz mucho hasta mucho. los mensajes de voz se pueden malinterpretar y nada, eso, y que lo dejamos el 7 cuando él me dejó, yo le dije, por favor, eh, tengo el evento del Coca-Cola Music Experience, que ayer era cuando yo estaba con una campaña de Fanta, y tenía que asistir al evento, y él era mi acompañante entonces era como, Dios, en plan, el hotel el tren, todo estaba cogido ya una semana o menos para el evento, si tuviese el audio que le envié a mi manager en ese momento y me acuerdo que estaba allí, yendo a la estación en plan, de, mira, lo acabo de dejar con Joey él no sé qué hacer para el evento, eh, no sé qué hacer, no sé qué, y me dijo vamos a darle tiempo, tal. yo te supliqué por favor acompáñame. Y cuando llegué a mi casa, en plan, cogí el tren, quedé con mi mejor amigo porque estaba fatal. Y entonces ya llegué a mi casa y él me dijo, oye mira, me lo he pensado y sí es que te voy a acompañar al evento porque hemos llegado juntos hasta esto. Vale, gracias, te lo bueno, agradezco. a reventada, que era un evento para, la, para una marca. Como era la vez que nos íbamos a ver después de dejarlo, yo estaba pensando, vale, todavía tengo una oportunidad para que vuelva conmigo. Quedamos para grabar el vídeo de YouTube de que lo habíamos dejado en ese momento. ¿Por qué decidimos grabarlo tan pronto? ¿Por qué no nos esperábamos más tiempo? Porque yo pensé en que era muy sensato, lo subíamos en el mismo momento que habíamos roto la gente lo iba a superar con nosotros y si nos esperábamos un mes o dos meses a que ya la cosa estuviese más tal íbamos a subir el vídeo y todo el mundo nos lo iba a estar recordando todo el tiempo te acuerdas sí, sí, entonces era como pregunta. entonces fue como vale pues lo Pero, subimos lo llegó el día del evento y que fue a la semana de romper y nadie, yo estuve pensando, vale, todavía tengo un, una oportunidad para que vuelva conmigo antes de grabar el vídeo. Yo en el momento en el que vi que empezó a colocar el trípode y tal, le dije, Joel, ¿esto va en serio? En plan, ¿va en serio? Y, y me sí. dijo sí. Y le dije, no, en serio, pero en plan, no, vamos a volver. <risa> Esto por, para poneros en situación, porque vais a ver que en el vídeo, literalmente 5 minutos antes de grabar el vídeo que vais a ver ahora mismo, yo le estaba pidiendo de volver. ¿Vas a llorar, amor? No. <risa> ¿Qué, te parece que vayas a llorar. El 14 de septiembre fue el Coca-Cola Music Experience. Lo pasé con puto culo, bueno los dos, fatal, en el tren, en el hotel, todo. El evento, fatal. Al día siguiente grabamos el vídeo de que lo habíamos dejado y nos volvimos a Alicante en tren. Cinco horas de tren. ¿Y si alquilamos una noche de hotel? Para hacer la última... La, el último recuerdo juntos. Contacto cero. O sea, no, no, eso sí que es verdad y de hecho cuando dijimos lo del hotel fue como en plan, lo dijimos por decir, no para volver, ¿no? porque al final acabamos de grabar también el vídeo. Entonces fue como, ¿y si lo hacemos así? para un último recuerdo y ya, pues nos quedamos a gusto y ya, venga, cada uno por su lado. Ella, cuando pensamos eso de pedir la, la reserva... Era una habitación con un jacuzzi en la habitación. Lo pidió el mismo día mucho. en el mismo tren. Para ah, que sí, no hubiese porque, arrepentimiento. Claro, yo le dije, escúchame, ¿no tiene, no tiene cancelación. No tiene vuelta atrás. No tiene cancelación, a mí me dice es que, lo, que lo reserve y yo lo reservo y me dice, resérvalo. Y le dije, no me lo diga dos veces y me dijo, resérvalo. Y dije, po. Y le dije, ya está la semana que viene, nos tenemos que ver. <risa> Entonces, pero nada, estuvimos esas semanas sin vernos. No, me, no estaba mal del todo porque sabía que la semana siguiente le iba a ver para el hotel. Y era como, bueno, pues... otra oportunidad? Otra oportunidad, no. No me lo esperaba, de verdad, no me lo esperaba. Llegamos al hotel y en el mismo momento en el que entramos, estábamos tumbados en la cama y me dijo... Hostia, tío, no me acuerdo de la frase, hermano. ¿Quieres que volvamos a intentarlo a escondidas? ¿Y si funciona bien o algo no así, así, tío? Pues no sé. Pero bueno, que fue así básicamente cuando volvimos. Y ahí fue como... Oh, y dijimos, vale, pues eh, literalmente he subido el vídeo de la ruptura hace tres días. Vamos a darnos un margen de vamos a intentarlo. ¿Y si lo volvemos a intentar? Si es que todo tenía sentido. Vamos a intentarlo. Si funciona, decimos a la gente que hemos vuelto. Pero si no funciona, no tenemos que decir ahora que hemos vuelto. Volvelo, y si no me me funciona, vuelto hemos vuelto a dejarlo. Entonces era como súper sensato. Esa es la historia de, de cómo volvimos, que creo que es súper exclusivo y nadie lo sabía. Bueno, pues una vez puestos en situación... Y vais a ver el vídeo en el que literalmente quiero que penséis que hacía 5 minutos yo le estaba pidiendo devolver O sea, ella estaba súper jodida En ese momento fue cuando yo me di cuenta de que sí, esto iba a de ser verdad, de verdad Después de una semana sin ti 16 minutitos de vídeo Ay, ¿los yeah, cascos ¿eh? qué? Somos gilipollas Hola chicos, yo soy, soy Lara Sí. Bien. bien, Madre soy yo mía Tío, mira mi cara, chaval Y la mía cuando me dio por ese estabas, peinado Pero tú estabas como destrozada Ya, ay, mira mi miradita Tú estabas como un perrito cuando quiere comida Literalmente. Eh, ese vídeo se subió el 16 o 19 de septiembre del 2019, ya hace dos años y medio, casi tres. Aquí estamos, viendo a ver qué cojones dijimos, es que no me acuerdo de nada. No, de verdad, es que no me acuerdo Yo menos Dale a ver, voy dándole al pausa. Nos gustaría que miréis el vídeo entero antes de comentar cualquier cosa para evitar malentendidos y así estar informados al 100% de lo que vais a hablar. Mil gracias. Sigue sí, siendo igual literalmente explicaciones para absolutamente todo, avisar para absolutamente todo, todo. Hola chicos, yo soy Lara. Yo soy Joel. Hace 13 meses empezamos a ser Lara y Joel, sí, con Joel Los y Lara. crashes. Los crashes que consiguieron ser novios. Realmente meto cortes cada segundo, cada segundo ¿eh? <risa> tío. Hostia, eso, <risa> por, eso es porque había mucho, <risa> <risa> muchos cortes. Muchos cortes. Muchos aires. Y, y hace una semana dejamos de ser novios. Y volvemos a ser Lara y, Joel, como y morre, Crashes así. otra vez porque nos hemos dado cuenta de que vuelve a ser imposible. Yo te miro en plan de... ¿Seguro que no quieres volver? <risa> bueno, a ver... Esto es un adiós... Pero no... O sea, no, Esto es un adiós... Esto es un hasta luego... Porque aunque lo hayamos dejado, seguimos estando en el mismo mundo... Entonces nos vamos a ver 100% y vamos a seguir creando contenido juntos... Un momento, voy ahí. a poner la grabadora... Como compartimos el mismo... Mundo, ¡Uf! ¡Qué, qué grande ¡Qué mío, ¡Qué qué río, que, que soy una youtuber de, de éxito... Vamos a, vamos a crear contenido porque yo con ella no me llevo mal... Yo con él, sí... Claro. Claro. Joel es como que lo tiene super claro y Lara está con, con esperanza es sí, que literalmente literal, yo estaba sí, como bueno habla tú pues que a bien. lo mejor durante el vídeo dices Lara que es broma que quiero volver mejor... no nah, cosica cos. <risa> no nos hemos hecho nada tío que sí, ni que tú no me hay... has puesto los cuernos ni yo te he puesto los cuernos que no hay ni... culpable de tío tú me has hecho esto por esto lo hemos dejado y ha sido por ti no ha sido decisión de los dos <risa> <¿Qué> <risa> tío, tío? Ha sido porque yo tengo un problema y... ¿Es que eso no? Tengo un problema y es que hablo muchas veces mal a mucha gente sin darme cuenta. Y yo... yo Tío, guardo... siempre sí, es eso. No era, pero eso no era nada. Sí. Yo no lo dejé contigo porque me hablaba mal. Uh -huh. Fue una de las razones entre tantas, amor. Ya, pero, porque, pero tú eres así de que eres así. Ya, es pero bueno, tú ahí me... no lo tolerabas, y bien que lo veo. Yo no. Bueno, sí. Pues pégate. No haberlo hecho, hijo pues... de Es que en mi anterior vídeo de no, YouTube siempre, también... siempre, En siempre. mi 25 cosas sobre mí... En... Es que lleva persiguiéndome toda la santa vida el ser así, el que yo sin querer pues eh, te digo cosas de un tono que no conviene y te lo puedes tomar muy mal y hago daño sin querer, hablo muy mal muchas veces y yo creo que si la gente muchas veces me dice es que eres una borde, eh, pues no soy una borde, pero es que ves, me sale hablar con un tono de, de, el borde, de, de me cago en tu puta madre borde, sin, sin en tu puta madre. Sin ser borde. Claro. O sea... Básicamente Cuando nos conocimos Explica que yo pensaba que le caía mal Me caía mal Es que me caía mal Por, por forma de mirarme Por su forma de estar conmigo por es la forma los, los típicos críos que quedan para tomarse un gofre ¿A que sí? en el Starbucks <risa> Es él, al final, pues al principio me lo decía mucho hasta que llegó un punto Pareces en el vídeo un poco marronero, ¿eh? Pero que flipas ¿A que el, sí? Con la gorra y todo Y las tío? ojeras de no haber dormido Y <risa> tocando la nariz como si me hubiese metido En el que se hizo así como un caparazón No salió de ahí, siguió aguantando todas las veces que yo le hablaba mal Yo le hablaba mucho más mal Y llegó un punto en el que reventó y <risa> no me dejó por eso O sea, no me dejó A ver, él lo ha dejado más sí. que yo Veía que nos estábamos haciendo <risa> ya daño El... <risa> yo le dejado mal <risa> <risa> en o sea, plan, yo tú pones una balanza dejó más que De yo. quién lo ha dejado y pesa más la de Joel Pero la mía también pesa un poquito, ¿sabes? Ah, o sea, tú me dejaste a mí no sé No bueno. sé a qué me refería, tío Pero van a pensar, eh, la has dejado porque te habla mal Es que es ah, son muchas cosas. cosas, claro Pero yo a él le hacía daño porque le hablaba mal Y porque tenía muchas acciones malas con él Que a él le sentaban mal Y yo no me daba cuenta porque lógicamente yo no voy a... La he visto como se estiraba y se que? Que le he visto a Luna como se estiraba por detrás y se ha tirado un peo que flipa Y me ha hecho gracia <risa> ...malas con él, que a él le sentaban mal y yo no me daba cuenta porque lógicamente Yo no me daba cuenta porque lógicamente yo no voy a hacerle daño No lo hacía O sea, no quiero da hacerle daño, le hacía daño pero no quería claro. Y él me hacía daño a mí porque cuando se hizo la coraza fue como que empezó a pasar Más de mí, a estar más distante Entonces a mí me hacía daño el pensar que le pasaba algo conmigo y yo no sabía qué Hasta el día que explotó Y, y... y dijimos, bueno, vamos a seguir intentándolo porque tío, tirar una relación de un año ¿Sabéis? Perfe Perfectamente como ha sido nuestra relación sí, Y sabéis perfecta. lo pública que es Porque si estamos haciendo el vídeo es porque lo necesitamos mm. Y vosotros lo necesitáis saber porque Tantos mensajes, tanto a él como a mí Os subimos una foto y nos comentan Lo has dejado, no sé qué Son tantas cosas que necesitáis una explicación Y por historia de Instagram esto no se puede explicar Entonces, igual que yo le hacía daño a él indirectamente Uf. él me lo hacía a mí Es que me enfado por todo Es que me enfado por todo <risa> Claro, porque queríamos dar una aplicación Y es que por historia de Instagram no, no se, se puede, puede explicar Así que lo estamos haciendo por aquí <risa> estamos haciendo daño, Lo mejor era dejarlo Básicamente, eso por si acaso no hacía, no, no habíamos explicado todo, todo. Lo dicho. claro, básicamente llegábamos a un acuerdo los dos y antes de que la relación empezase tóxica era mejor cortar por los sano y llevarnos un buen recuerdo, tener que recordar en un futuro como una relación de mierda, es lo que he explicado al principio de es del lo que directo. llevamos diciendo en los tres minutos del vídeo. Eh, pero y mira yo que no puse ni, ni canción triste ni nada porque yo dije la gente no va a llorar y aún así la gente lloró. Ves? Bueno, ¿Sí? realmente... lloró! <risa> ¿Que se jodan? Es que no sé yo la dejé porque tiene tres tetas. ¿Cómo, cómo <risa> Escúchame una cosa, un momento. Sí, tú en tu línea de mareón. Yo la dejé porque tiene tres tetas. Y no me lo dijo. Nunca me lo había dicho hasta que lo vi. Pero porque era un secreto. Eso es, es un mareo, en plan, no tiene nada que ver, no tengo ningún lugar del cuerpo que digas, esto es como una teta. En plan, no, es que era un mareón y ya está. Pero yo estaba en plan de toda raya de, es que nosotros... Uf, es que no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿La dejé porque, te, en plan, quitándole yeah. toda la importancia del asunto? Tres veces. La primera hablamos y dije, venga, voy a cambiar, no sé qué. Pero es que quedábamos cada dos días. Quedábamos serio? la primera vez para hablar y a los dos días como que algo nos fastidiaba y decíamos, no, es que tenemos que volver a hablar. Es o sea, verdad, era así. Yo de eso me no acuerdo, tío. ¿No te acuerdas? En plan, yo me acordaba ahora cuando lo hemos contado porque era como que nos pasaba algo, quedábamos, lo solucionábamos, a los dos días nos volvía a pasar algo, quedábamos, lo solucionábamos y al final era como... Eh, pero... Ah, sí, me suena. también, pues sí, sí. si tengo pareja, quedar aunque sea una hora con él, pues hacer planes con él, quiero disfrutar la relación y sentía que no la estaba disfrutando y le llamé en un brote que me dio y le dije, es que no, no quiero seguir así, no quiero seguir así, quiero que lleguemos a un acuerdo ya y hablemos. Pues el caso es que al tercer día, el día 7 de septiembre, la llamada que llegaría, sí, sí, sí, sí. el cumpleaños de mi hermana, me acordaré toda la vida de ese la día. Bien, Quedamos no y yo iba con intención de que si él me decía que quería dejarlo, yo también quería dejarlo porque no estaba disfrutando de la relación, pero sabía que habían soluciones para no dejar esta relación Dejar esta relación es algo muy, muy complicado, muy difícil. No sé, hay muchos momentos, hay mucho. Hemos hecho. Muchas experiencias y muchos es que planes es de Demasiado, muchos <risa> planes. Yo estaba súper jodida. Es verdad. Es que mira en plan, recordando todo en plan. Muchos momentos, hay mucho. Hemos hecho. Muchas experiencias y muchos es planes que es de futuro. Demasiado, muchos planes, tío. Estábamos mirando sí. piso para irnos ya a vivir juntos a otra ciudad. ¿Sí? ¿A otra ciudad? <risa> Madrid. A Madrid, eh. Yo sé de sobra que yo estoy aquí, el 90% o el 30%, o sea, o el... La matemática, tío. El 90% tío. o el 10% es gracias a él. Súper <risa> diferente. uno Yo sé que estoy esto aquí por él. es risa de mierda bien tío, que parece que sea Tanto, O el 10% es gracias a él. Súper <risa> diferente. ¿Te acuerdas que yo ahí te dije, odio oh, cómo te está saliendo sí. la risa? Porque no sé por qué a él le dio una temporada por reírse <risa> en plan... <risa> En plan, es raro, ¡Ah! tío. Sabía que era un evento súper importante para ella y yo quería que estuviese bien. O sea, por mucho que no estuviésemos juntos, yo ya quería que estuviese bien y lo disfrutás. No, están suena, mirando a al hombre, tío. No mira mira cómo junto, mira al hombre. Tío, que parece que lo quiere matar. Bien, o sea, por mucho mira. que no estuviésemos juntos, yo ya quería que estuviese bien y lo <risa> Que lo quiere matar. Era... <risa> mira, mira mi mirada, en plan, de. Ya. Yeah. <risa> ya <O sea>, por <risa> mucho. Que no estuviésemos juntos. ¡Bum! Cuando sabes que ya no te puede ver a ti. O sea, a lo mejor volvemos, ¿sabes? Estuvimos ahí una semana sin vernos. Hasta que ayer fue el evento. Por mucho que yo lo intente, él no va a volver conmigo. <risa> una miradita de... Viste, ¿Seguro? ¿Qué Tío, madre mía, qué niñatos. Hasta que ayer fue el evento. Por mucho que yo lo intente, él no va a volver conmigo. En plan, ¿seguro? Pero es que... <risa> Has visto mi cara? Sí. O sea que yo lo intente, él no va a volver conmigo. Me cago en la puta es que Yo soy una persona que tiene sea una tontería o, o, o algo que yo vea que sí que tiene salida. Yo sé de sobra cómo soy cara, y la eh. conozco bastante a ella y sé Para que va ahí, a llegar. Ahí ¿sí? es que yo creo que iba a llorar. Me están diciendo hasta que no. Ahí es que iba a llorar. Juntos, un pique gordo en el cual nos va a distanciar O sea, nos va a ser sí. que nos cojamos odio Ay, Y no quiero que llegue ese momento Y antes de que llegue ese momento Prefiero cortar por lo sano Y dejarlo y estar bien los dos En plan, eh, se fue a hacer unas pruebas el otro día Y resulta que es adivino Soy genio Sí Me pedí tres deseos a mí mismo Y uno de ellos, pues no no estaba el Quiero volver con ella Es que qué pesada soy Qué arrastrada, tío Eso es porque yo de verdad que sabía Que, que, que podía conseguirlo, eh Es que, es que, que la... conozco. Pero sí, es que la uy. gente se piensa que me has dejado por, por el... Porque te hablo mal, porque estás aguantando muchas veces que te hablo mal. Es todo, son discusiones diarias. Pero sin sentido, ¿sabes? O sea, sí, discusiones fuertes. O sea, que fuertes por algo sin sentido. Que hacen y ahora daño. no nos claro, creamos que... nada, tío. O sea, no sí que tendremos sí que nuestras discusiones. discusiones pero, pero a lo mejor una vez cada... Tres meses, Tres meses. O sea, y viviendo juntos, eh. Porque habéis seguido nuestra relación desde el principio. Habrá sabemos, gente que no se lo crea. Sabemos de sobra. Porque hay gente que, claro. es que no se lo cree. Se piensa que la se gente corto que todo el rato es que puta. para un vídeo que... Pero ¿cómo voy a estar...? <risa> ¿Qué te está pasando...? Es que te cortaba. Tú querías decir algo y yo qué no sé, En que, todos en... los vídeos, eh Ya, ya que videos? lo siento Gente que esto es para un vídeo que... Pero cómo voy a estar que, que hay gente hasta pasándolo mal por nosotros En plan de Es como, tío, hay gente que no está ¿En serio creéis que esto es una broma? O sea, no es una broma Estamos nosotros bien Es que no ¿Qué? No sé, tío ¿Qué no, te pasa ahora? No lo sé, tío Es que a partir de no, uh, no sé. Pues al decir que estamos bien era como, para que mientes? ¿Sí? A partir no. de, de hace X, te ha vuelto rara. Ya, tío, pero... Hijo ¿por qué de puta no? yo también, ¿eh? Sí, un poco, ¿no? Hijo de... Hijo de puta. Pues es... El... Oh, oh, mi cara ahora, en plan súper... Ya <risa> <risa> <risa> he echado la lloradita, mi gente. Porque pues sé que claras. nos queréis un montón de <risa> que... <risa> ¿Qué eh? Yeah. De ese blanco y... O sea, de ese negro hasta... Pues eso Queríamos hacer el vídeo Porque pues sé que nos aclarar, queréis ¿no? Un montón De que habéis ahí. crecido Con nosotros O sea Desde que no éramos nada Hasta que hemos llegado Hasta aquí Habéis estado con nosotros Siguiendo nuestra relación Y sé lo que os gustaba Nuestros vídeos juntos Sabemos lo que os gustaban Nuestras fotos Nuestras experiencias Nuestras quedadas Pero Un consejo que quiero daros Porque siempre como que Mis vídeos siempre digo Como la parte positiva A ver Desde que lo dejamos Ha pasado una semana Y ya os he dicho Que yo no puedo cambiar En dos días Desde que hablábamos una vez Hasta que hablábamos la otra Pasaban dos tres días Y yo no puedo cambiar En dos tres días O sea no puedo estar bien Porque también necesitaba Que él cambiase sus cosas No todo ha sido mi culpa A partir de que nosotros dos Lo dejásemos Día a día Me daba cuenta de muchas cosas Como por ejemplo El que a mí Por ejemplo Yo desde que estoy con él Todas las fotos Me las hace él Entonces En el momento en el que yo Estaba en un sitio súper bonito Y dije Oye mira Hazme una foto a otra persona Que no era él De estar acostumbrada a Que siempre él esté detrás de la cámara Y todas mis sonrisas Y mis miradas Salen bonitas Gracias a que él estaba detrás de la cámara Cuando me lo hace otra persona Que no es él Yo estaba haciéndome fotos y yo me hice como 200 bien. fotos Y pensé detrás de la cámara, cuando me lo hace otra persona que no es él, yo estaba haciendo mis fotos, tío, miré como 200 <risa> fotos y pensé, buah, qué pedazo fotones, no sé qué, yo ponía así cara, ¿sabes? Y yo decía, buah, ya verás. Cuando llegué a mi casa, ni una sola foto me gustaba y me di cuenta de, Dios, o sea, como me hace tanto bien, ¿sabes? Situación en plan... En a recorrer... ver, es un ejemplo un poco de mierda, porque poner el ejemplo de las fotos, ¿eh? como sí, de que o sea, echas de... Sí, pero... que solo te, te vengo bien, Para no es que me quieras, sino claro. que te vengo bien. Claro. Entonces, interés, básicamente. La frase de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La frase es típica que todo el mundo ya sabemos. Yo alquilé un piso con mi hermana, pues fuimos al buffet y yo me senté y al lado se sentó una chica. Y al rato vino un chico y se sentó con ella y eran pareja. Yo pensé, tío, qué, qué morro, ¿sabes? En plan, y qué envidia, joder, porque no podía parar de pensar en eso. Y entonces vi que ella sacaba el móvil y él empezó a comer. Se tiraron todo el desayuno, ella con el móvil y él comiendo sin hablar. Y yo decía, momentos en los que él ha estado... ¿Vas a llorar? No. <risa> ¡No! no te ¿Qué ¿qué, qué, qué, qué? Momentos, casi todos O sea, me he dado cuenta de mucho tiempo perdido Pero muchísimo tiempo que he estado con el móvil O sea, que me he metido tanto en, en que esto esto, Este objeto es mi trabajo Que no me lo he despegado nunca ¿sabes? O sea, siempre he estado con el móvil y, y siempre he estado haciendo cosas guay con él Y, y yo... Me lo estaba pasando a bien, ver, pero. Porque yo soy una persona que pero qué rabia, hace tío. Un cualquier cosa me pues gusta. Es que ella estaba súper de tío todo el tiempo que he perdido y ya no va a volver, ¿sabes? Ya, ya está. Es que de verdad nadie se da cuenta de lo que pierde, o sea, de lo que tiene hasta que lo pierde. Es que es muy real esa frase. Pero a día de hoy yo sigo con esa mentalidad y tú con la y tú con esa también. Pero porque. No, pero porque yo trabajo en mucho en el móvil claro. Muy bien, muy es bien. Es que yo esto. No. Yo soy gilipollas y no. <risa> no. <risa> y es verdad. No, podrías hacer un poco más. Como yo, pero yo podría hacer menos de lo que hago. Como yo. Exacto. Te, tendríamos que buscar un punto de intermedio entre tú y yo. Tendríamos que fusionarnos nuestras mentalidades. como tenemos un hijo, entonces. Sí. Yo aquí lo que yo me refería era, cuando por ejemplo vas a algo único, imagínate, por ejemplo, vamos a unos fuegos. A mí me gusta disfrutarlo, o sea, mirarlo con las personas que, que yo quiero y disfrutarlo. Y el recuerdo se te queda... y Pero mente. lo veo, o sea, y, y, y me acuerdo de ello. Pero si lo grabo... Ya estoy pensando, o sea, 100% Porque 100% por estás disfrutando en ese sí. momento con el... Estoy ya grabándolo estás... y, y, y enfocado en que lo esté grabando bien En que se esté escuchando bien Y, y ya no estoy disfrutando yo el momento Sino que lo estoy gra intentando grabar bien Y eso es algo que siempre me lleva persiguiendo Y como creador de contenido me jode un montón Y es algo que me jode un montón Y ella lo tiene exagerado Claro un momento estaba ya sentado y viendo a la pareja Como el chico me, estaba comiendo Me reflejó la realidad del pasado, o sea, claro. una realidad que ya no podía volver y cambiar. ¿Le vino un, un recuerdo, un fragmento? Un, de que casi me levanto y le digo a la, a la chica, eh, escúchame, es espabila. espabila, o sea, <risa> tú estás con tu novio, yo lo acabo de dejar con él, ojalá yo estar en tu puto lugar y no estaría con el móvil, chiquilla. No sé, ¿sabes? En plan, te das cuenta de cosas que dices... <risa> Ay, es que me, me dieron muchas ganas, sí, en serio. Y entonces, pues eso, te das cuenta de cosas que, que no van a, a volver básicamente. Claro, o sea, y, pero es que me he dado cuenta de tantas cosas, tío. De... Y él me decía así, vuelve conmigo. <risa> Venga, otro momento para que te dices cuenta. No, era otro, todo Otro puñita, momento así. de cortarme también, ¿eh? Ya, tío. Es dejarlo de que ya está, de que ella sabe que yo voy a tenerla siempre, en plan, para todo. Cuando necesite algo voy a contar con ella y que ella me va a tener a mí para todo. Eh, creo en el amor. El amor es muy bonito. Y somos el claro ejemplo de que el amor es muy bonito. Porque todo lo que habéis visto nuestro era como nosotros éramos en la pero, realidad. La verdad, o sea, lógicamente si estamos enfadados no vamos a subir historias, ¿sabes? Pero las partes buenas que veíais era porque eran buenas de verdad. Y el amor para mí existe y es muy bonito y yo no por dejarlo con mi novio pienso que el amor es una mierda ahora. así que El amor mientras dura es súper bonito, pero no todo es para siempre. O sea, repito la frase anterior, es súper bonito y tenéis que disfrutarlo. Otra cosa sí, que no quiero ni aclarar, si he he en algún momento de nuestra vida, ella o yo nos hacemos otra pareja que en ningún momento a esa pareja yo, no le diga nada. Rollo, Joel era muchísimo mejor, no sé a qué, a que, a nunca a le vas a querer como Joel. Esas cosas, a la otra Pareja, no tenéis que decírselo porque no va a tener culpa de nada. Nadie ha provocado esto, ningún tercero, ni nadie ajeno. Ha sido todo desde el interior, todos nosotros. Y ya está. Que por mi parte he terminado. Eso era una aclaración, chicos. No es que estemos pensando ahora en tener otro novio ni claro. nada. Pues eso, chicos, que nada. no os preocupéis, verdad, es que es es decir... dijiste eso y fue como innecesario. No, porque es que. Pero es que la gente se si que... ya no, de comentarle nada. O sea, a día de hoy. Hay parejas que lo dejan, empiezan con otra persona y la otra persona le hinchan a, yeah. a críticas. Sí, la gente, no entiendo por qué, o sea, lo, lo habíamos dejado y él a lo mejor le comentaba guapa o carita, te, te enamoraba a Victoria o a Lidia o algo. Y ya era como todo el mundo en plan, ah, ya estás con otra, ya le estás tirando a esta y lo acabas de dejar. Y era como, hermano, es mi puta amiga. Sí, o sea, sí. la gente llegaba a un límite pues, como para Pero, no hacer un puto vídeo o sea, explicándolo, que eso, sabes. Eso pasaba hasta estando juntos. Ya yeah, lo de Lidia. Ya, ya habían sipeos, tío. Ya. Yeah. Esperamos que entendáis todo. Importante, que no seáis malos, no que seáis malos. buenos. Él no me ha hecho daño, él es Ella no una persona daño. maravillosa. Queremos lo mejor, el uno para el otro. Siempre. Aprovechar, somos mejores amigos, chicos. Somos mejores amigos. Y aprovechar los momentos <risa> que tenéis. Aprovechar los momentos que tenéis con las personas y a vuestra madre, a vuestra pareja, decirle que le queréis, que la amáis un montón. Y, el día de y disfrutar pues sí, de lo que nunca... El último día, o sea, qué miedo, que ah, qué miedo, hacer, las cosas qué miedo hacer las cosas por última vez sin saberlo Todo no. el amor que podáis La frase también es muy bonita Qué miedo hacer las cosas Qué miedo hacer las cosas por última vez sin saberlo En plan, sin saber que es la última vez que lo haces Qué miedo De los momentos. Y es que ahora mi puta frase sí que tiene sentido Hazlo, te quedarás con la duda si no lo intentas Y ya está, que el vídeo se acaba aquí Que os queremos muchísimo Y que oh. esperamos que seáis felices Ay... Oh. Yo lo que pienso ahora cuando veo el vídeo es lo lejos que hemos llegado, tío. El día de hoy pienso en, joder, en plan, después de haberlo dejado, que en su día yo lo vi como súper negro, sí que es verdad que cuando tú dejas una relación y rompes un vínculo con alguien, como que cuando son novios, que suele ser más cuando es una pareja, antes que amigos, digo, piensas que se te va a venir el mundo encima y que se te acaba todo, eh, de Dios, no me imagino nada sin esa persona, eh, cómo le quiero, Dios, en plan, no puede ser, y caes como en el pozo, pero está en tu poder... El que tú salgas de ahí por tu propia cuenta y el que pienses que el mundo sigue. Porque luego, ¿qué pasa? Que todo el mundo hemos pasado por esa época de que nos deja alguien y pensamos, Dios, no me imagino nada sin esta persona. Y al mes estás bien y, pi y piensas en cómo estabas hacía un mes diciendo, tío, en serio, yo no me imaginaba nada sin esa persona. Y a día de hoy, la gusto. vida sigue. Sea por lo que sea, si cierras una puerta, se te abren varias. O sea, siempre, ya sea con, con una pareja, no es el fin del mundo Pero depende Dejas de un ti. trabajo, no es el fin del mundo Tienes que, que irte a otra ciudad, no es el fin del mundo Siempre que pase cualquier cosa que tengas que dejar algo Está pasando por algo Tienes más oportunidades en otras cosas No es un adiós absoluto Yo no lo pienso a día de hoy de Dios En plan de ese momento en el que joder tío Lo dejamos, pensamos Dios, no me imagino nada Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal muy mal Y ahora pienso Hemos vivido en cuatro casas en dos ciudades. Tenemos dos perros. Y hemos creado una familia, tío. Lo pienso de tío. En ese momento, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros que vamos a acabar como a día de hoy? Bueno, gente, que si os gusta este tipo de reacciones, ya sabéis dónde podéis encontrarme y encontrarnos. En Twitch, en la descripción os dejo el link para que veáis ahí mi canal. Y pues veréis las reacciones de lo que pasa en directo. Porque esto al final es algo resumido. Así que ya sabéis dónde encontrarme.